A, G, W on the track. Damos ah. al millón hijos. Vivo una vida bendita, la flaca diosito me ayuda. Día tras día trabajo me da, lo que yo quiera todo me da Solo quiero hacerte sus besos, la verdad es lo único que yo pienso No necesito más, solo pienso, para llevarte hasta el universo La pasamos bien con billetes de 100, inhalando coca, un buen rayón Para estar contigo al millón, no me falta nada en esta vida Escucha como mi corazón palpita, aprendí a ser humilde desde muy pequeño Lo que yo quiera conseguir me empeño, me enseñaron a ser cabrón, no me falta huevos Soy un hombre firme, siempre de los primeros Forjado con el mejor de los aceros Jalando las patas al diablo No me quiere ni Satanás Vida entera me ofreció Y no quise firmar No necesito de dos vidas Una sobra para disfrutar Soy bastante bueno, no lo digo yo Lo necesito de todos mis compas Agarrando siempre un buen fiestón Con la mafia en la troca de dos en dos A mis 25 ya recorre nueve vidas Y todavía falta la del millón Con pistola en la mano para quien quiera darse un tiro. Por mi hijo porque lo lleno de agujeros una vida bendita La diosito me ayuda Día tras día trabajo me da Todo lo que yo quiera, todo me da Solo quiero sentir sus besos La verdad es lo único que yo pienso No necesito más, solo un lienzo Para llevarte hasta el universo Te pasamos bien con billetes de 100 Inhalando coca, un buen rayón Para estar contigo al millón No me falta nada en esta vida Escucha como mi corazón palpita Aprendí a ser humilde desde muy pequeño Lo que yo quiera conseguir me empeñó Me enseñaron a ser cabrón, no me, me falta huevos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 Entré en la trampa, prende servicio, el requisito sin arma ¿Quién la hizo? Me miraban por las calles y se va el chico que aprendió a la mala como matar el chivo, la gente hablando de la espalda Pero me mantengo real, el ejército mexicano más corrupto que el gobierno federal Escribir a su reglo de nadie, se sabe a dónde van a parar Si un apetito ya no es suficiente, que en la mano a accionar Un cuerno me dan, 300 sonrisos a mi mano Me llaman general, resulta de piratas vendiendo mercado ilegal, Siempre alerta, nunca sabes por dónde te van a tirar. El presidente dice que el país está bien, hay que amarrar a la perra para que deje de ladrar. Maldito obrador, el país está hecho una mierda. A la verga. Vivo una vida bendita, la flaca, Diosito me ayuda. Pero si el trabajo me da, todo lo que quiera, todo me da Solo quiero sus besos, la verdad es lo único que yo pienso No necesito más un lienzo, para llevarte hasta el universo La pasamos bien, con billetes de 100, inhalando coca, un buen rayón Para estar contigo, a mí yo, no me falta nada en esta vida Escucha como mi corazón palpita, aprendí a ser humilde desde muy, muy pequeño. pequeño Lo que yo quiera conseguir me empeño, me enseñaron a hacer cabrón me, me falta huevos